Hola amigos y bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad Yo soy Rafa Fernández y hoy precisamente no vengo a hablaros de misterio, todo lo contrario Vengo a hablaros de algo que tengo la obligación de comentar aquí en Youtube debido a que desde En Busca de la Verdad se llega a muchísimas personas y quiero que tomemos conciencia de lo que está pasando os voy a hablar del de desastre que está ocurriendo en Guatemala, estas explosiones volcánicas pues que han afectado a miles de personas y que ya hay prácticamente 200 personas fallecidas, entre ellos niños, ancianos, mujeres, en fin. Hay pues bueno, una tragedia muy grande y quiero sumarme a las condolencias de lo que le está pasando a nuestro país hermano, a nuestros hermanos de Guatemala. Como he dicho me veo en la obligación, no todo va a ser misterio y me gustaría que los compañeros del misterio o youtubers que vean este vídeo se sumen a esta acción porque nunca se sabe si van a necesitar ayuda, pero vamos a contar un poquito qué es lo que está pasando exactamente. Más de 12.000 personas han sido evacuadas del área que rodea el Volcán de Fuego de Guatemala, informó el miércoles la Coordinación Nacional de Reducción de Desastres, CONRE. La agencia también declaró que la actividad volcánica continúa y advirtió a los residentes de los nuevos flujos piroclásticos. Son posibles en las próximas horas o días. Más flujo piroclástico, una mezcla desagradable de ceniza, roca y gases volcánicos que pueden ser mucho más peligrosos que la lava. Está descendiendo por el volcán una vez más amenazando pueblos al sureste del volcán. El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala dijo en un comunicado las condiciones son extremadamente críticas en este momento, dijo el director de la agencia Edi Sánchez en una conferencia de prensa televisada este pasado martes. Algunas explosiones enviaron una nube de ceniza de 4 kilómetros de altura. El volcán está a unos 40 kilómetros al suroeste de la capital ciudad de Guatemala y cerca de la ciudad colonial de Antigua. Tres días después de que el volcán de fuego explotó, varias ciudades permanecen cubiertas de espesa capa de ceniza y los rescatistas se apresuran a navegar por los restos humeantes. Al menos 192 personas siguen desaparecidas y al menos 75 han fallecido, según Sergio Cabaña, secretario ejecutivo de la Coordinación Nacional para la reducción de desastres de Guatemala. Solo 23 víctimas han sido identificadas, incluidas dos niñas de 3 y 6 años, informó en un comunicado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala. No está claro si algunas de las personas desaparecidas están entre los cuerpos no identificados. No solo estamos hablando de lo que se ha descrito como la mayor erupción del volcán desde 1974, estamos hablando de una tragedia, un duelo nacional, según dijo el presidente de Guatemala, Jimmy Morales. Las cifras de las consecuencias de la erupción del volcán son las siguientes. La erupción del volcán de fuego fue visible incluso desde el espacio. Las imágenes satelitales mostraron una nube de ceniza gris oscura masiva estas son las cifras del desastre en Guatemala según la agencia de desastres del gobierno más de 1,7 millones de personas afectadas por la erupción del volcán 44 personas heridas más de 12.000 personas han sido evacuadas 3.319 personas están viviendo en refugios 75 personas fallecidas 192 personas desaparecidas. Pues bien, amigos, veis estas cifras, este baile de números, esto puede variar con los días y esperemos que no aumente. Esperemos que esto no vaya a más, pero sí que estamos de luto con todo esto que está ocurriendo. Hay unas imágenes impresionantes que no vamos a poner, ni hemos puesto aquí por respeto a esas víctimas, pero es algo que, en fin, conforme las vas viendo, pues te conmueven, te conmueven y, y hay que tener sumo respeto por lo que está pasando. Así que lanzo un mensaje para los que tocamos el misterio, no hagamos conspiraciones sobre esto que está pasando, por lo menos ahora. Más adelante sabemos que cada uno va a decir la sandez más grande y la tontería más gorda, pero por lo menos ahora respetemos esto que está pasando. Yo, por mi parte, eh, dar un abrazo, un cálido abrazo, un fuerte beso a todos los amigos que están en Guatemala y que, de una forma u otra, pues están viviendo esto directa e indirectamente. Es una tragedia, es una tragedia y no podemos decir nada más. Tengamos paciencia y a ver qué es lo que ocurre en las próximas horas. Esperemos que estas cifras no vayan en aumento. Pues bien amigos, gracias por atenderme en este pequeño vídeo. Y como siempre os digo, nos vemos aquí, en el busca de la verdad. Hasta la próxima. Thank you.